Danfy bueno, muy buena gente. Estamos aquí con un vídeo para el canal y esta vez estamos con Floripondix. Y estamos aquí en Prison Life y vamos a hacer lo que viene siendo un poquito de. Escapar de la prisión, guardar. Vale, eh, ¿qué vamos a hacer? Pues. Una cosa Escúchame, loco, yo ya me la comí yo. Yo no, no, no sé si no si no me come o no Ah sí sí sí bueno, sí ah, ah, ah. Ah, ah, perdón. Perdón. Vale, eh, tú Floripondix <risa> ¡Eh! ¡Pipa, pipa, pipa, pipa! Tú, cuidado que viene uno por aquí. Piela, piela. Pipa. Pipa Tijuana. Tú, al de la escopeta, le damos, le damos. ¡Dios! Sí, sí, sí, sí. sí. Te veo, te veo va a estar Tenemos que planear <tose> la rueda. Oye, <tose> entra. Estoy <tose> pegando uno. Tú estás en un toque, la palmas. No me lo puto, creo. No me lo puto. ¿qué Pero eso que es. ¿Ese por qué? ¿Cómo te ha matado? A puños. Si entre presos se puede, mira. Vamos a pegar de parisa gitana. Toma, guarda. Leamos, leamos. Eh, que me. me engancha, me, me engancha. Tómalo. el lado positivo no estamos ni en la celda no estamos en la celda estamos aquí mira, mira el parque el, el que me ha matado chavo, ya ves <risa> mira lo que he escrito mira lo que he escrito Tú, tío, que en la cuenta del esto tengo la de... Me crearé una nueva. Bueno, no. No sé. ¿Sí? ¡Tómalo! ¡Eh, eh, eh! Yo te ¡Ay, que me han matado, que me han matado! ¡No me han taseado! Me pillaron, güey. ¿Qué estas? Tú, eres? ¿Qué dices? ¿Hay un, un, un, sí, tío, uno con el escudo. El suave. ¿Qué dices? Bullying, bullying. Al poli al poli. Con, al poli, al poli. Eh, me hincha, me hincha, el SWAT, el SWAT. ¿Es ese, se, se está poniendo el chito, mira, mi espalda y no te tengo el mama fuerte, eh. <risa> se va a acabar. Ya, a desayunar. Sí, te, te vas a sacar cuando estemos en el patio. ¡Tú se pierde la calle, hermano! <risa> Voy a poner un desayuno, guarra. ¡Mira, me he metido! ¡Me escapo! ¡Por la chimenea! ¡Ey! ¡Ey! ¡Que viene! ¡Corre, corre, que viene! ¿Vamos? Me piro Me piro, vampiro. Me salió por la chimenea. Espérate, vuelvo, vuelvo. Vuelvo. No te abandonaré. Voy a esconderme, voy a esconderme. ¡Ey! Mira, hay un pavo aquí intentando escapar. Se llama Chance, No lo voy a dejar salir. Vamos a trolearle. Chance, No vas a salir. Toma, para abajo. Ahí te arresten. Tenemos que acostumbrarnos mucho Floripondix, Floripondix ¡Socorro! <risa> ¡Ganfi for me Busca un amigo ¡Ganfi for you Busca un amigo <risa> El otro se ha caído de la ¡Ey! Tía, yo, yo estoy aquí encerrado, ¿en ¿eh? ¿Verdad, Floripondix? A ver ya, ya a ver si me pilla con las esposas ¡Ey! Pues le pego <risa> Se ha quedado bugado Y vamos, Snoop bueno, así practico. Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos. ¡Ey! Vámonos. ¿Tú vámonos. por dónde se sale? Que yo con la comida Uy, esta no. Por aquí. ¡Ey, ey, oh, ey! Echa la leche, ¿no? Vamos a volver a reventar ese, a ese premio, que se crea algo. Ya ves, tío, que nos ha sacado ahí la del SWAT. ¡Lol, ese! Eh. Bueno, ¡Ey! Coño, coño, corre, corre, corre. I like your mal, quiero un amigo. Ey. Vámonos, los escapamos de la prisión. Me al coche. Ey. Espérate, no este vuelo llevo yo, hermano. Escúchame su prueba. soy de la cárcel. Soy un tío bastante peligroso. Como no me des el coche, voy a tener que irme. Ey. Vamos de paseo, pi, pi, pi ¿Dónde lo llevas? <risa> <risa> ¡Ah, pues! Nos va a llevar... Mira, esto es buena gente, esto nos va a llevar a, a, a la residencia de los malos ¿no? Yo me quedo aquí ¡Ay, yo ¿no, también, vámonos! ¡Wop! ¿Vale? <risa> ¡Venga, va! <risa> bueno, condujo yo si quieres, eh! ¡Ey! Yo soy en plan, el típico presidente. Lléveme a donde ya tú sabes. Sí, sí. Like sí. Eh, cuando consigamos las armas, yo tengo que ir a, a matar un poquito. El No. Esto no? no, no, no, no, no, no, no, <ahí> se a en la calle. Tío, tengo calva. <risa> Mira, en verdad, Floripondi, si te das cuenta, tengo calva, tío. ¿Sabes qué? Ahora podemos matar en plana. Me coche encendido, me Tenemos una pava detrás. Ahora podemos. Ahora Ahora también podemos. Eh, Floripondis, también podemos matar en plan a los inmates. Ey. Todo cae. Esto es complicado, ¿eh? ¡Mira bueno, pues voy, a, somar, voy a, sacar el coche, a la primera! ¡Vámonos! ¿Puedo? <risa> ¿Dónde, ¿Dónde estás? Tú, que solo pilla la aca, no la escopeta Lo, ¡Mira el coche cómo se ha quedado! ¡Ey! Venga, vamos, vamos, vamos. es tipo patio van a Es verdad, verdad, tú, tú, tú, vamos a darle, vamos a darle. ¡Dios! ¡Ey! Brum, brum, brum, brum, brum. Sí, ¿Podemos matar a todo el mundo así? Me ha dado pena y todo. ¿Cómo no, no, no, no, que... Pues ¿Sí? ya sabes. Ahí va. Espera, vamos a ver Pielo, si sí, ¿sí, ¿sí, Vale. Yo voy a ir por la navaja. Vale, cuidado eh. No podemos palmar. Pero, qué kate, qué Ay, ah, no, no, era el zapato, tío El zapatito, chico, chico Ey Aquí nos cargamos a todo el mundo El tubo vacío en es el mismo ecoestilo ¿Qué viene? Eh? Dios, Dios, Dios tío. Toda la guerra que tiene ahí ¡Ey! Tú, a ver si nos abre la puerta. ¿Y no puedes romper la puerta con el martillo? Ay, ay, <risa> ay, no, no. Espérate, me quito el arma y disimulo. Me quito el arma y disimulo. En plan, ¡ey! Vaya, ¿verdad tú? ¡Ey! ¿Ojo? ¿Ojo? Mola... Molaría cargarse a los demás criminales, tío. Así quedar solo nosotros. ya. Ya ves. Si inmates solo quedan. Quedan cinco, tío. ¡Abrirnos la puerta! ¡Ojo! ¡Dios! Cuidado, cuidado, cuidado, eh, que no nos den con las esposas. Si nos dan con las esposas, le la hemos liado. Cuidado, eh. Nada. ¿Tienes ya la Kate? Vamos, que... no, vamos, sí, no, boludo. Te... Ese me calla mal. Vosotros soy lo que viene siendo es Corea. ¿Qué? A vamos a darle. <risa> mira, aquí está, aquí está. Aquí repaumea, aquí respaumea. Que viene, que viene. Eh, no, no, estaba ahí, estaba ahí. O este no era. Eh, la abeja Maya, la abeja Maya. Sí, mira, no me temo, no me temo. ¡Aveme! ¡Aveme! Casi me pillan, eh. Casi me pillan. Bueno, pero cuando nos acostumbramos será que se le canta. ¡Con la navaja! ¡Eh! Sigue vivo, sigue vivo Es que se pida, es que se pida En la espalda, la espalda Toma, me lo he cargado Me lo he cargado No no dio nada, solo una pipa A este me lo cargo yo Tú te aprendes la cara. ¿Qué viene? ¡Ey! ¡Ay! ¡No! oh ¡Me han puesto las esposas! ¡No! Me ha matado el de... El SWAT. O sea... Estaba así y me ha matado con toda su rabia, tú. Mi está aquí Hola. Police sí, así Lo... que el video y... y bueno, hasta aquí Ha llegado el video de hoy Espero que os guste Y... Hasta la próxima Adiós, muy buenas